presentado por nuestro jalador Miguel Peña aplausos para ellos el ejercicio que estamos observando en estos momentos se le denomina torno a ambas manos y consiste en llevar al ejemplar dando entre 20 a 25 vueltas hacia un lado en serie de 4 y luego el mismo número al otro lado como pueden ver, el ejemplar ya nace con su determinado paso. También, el criador peruano realiza un proceso muy importante, denominado proceso de socialización. ¿Y qué buscamos con esto? Que el ejemplar se acostumbre a la figura del ser humano, sus movimientos, olores, su tono de voz y el estado de ánimo en que nos encontramos. Para esto, necesitamos de su colaboración. Ustedes recibirán de parte de nuestro colaborador Diego Salinas, una pequeña ramita de alfalfa y nuestro jalador aproximará al ejemplar hacia ustedes. Cuando el ejemplar se acerque a ustedes, por favor ponerse de pie y extender la mano hacia adelante. No se preocupen, el ejemplar recibe la alfalfa con los labios, no con los dientes. Dale, dale. Sale más, sale después lo veas, dale. Alcide, después lo veas. socialización. Ahora respiramos a FAB Matagalán y a su jalador Miguel Peña.